¿No le puedes avisar? Bien. Ah, ya Luis, ¿ya estás? Configurando algo. Ah, no hay problema. No ah, ya. Ahora estás, ahora sí, ya. Mejor ya. El que nada más puntos de ¿vale? Ok, de pilo. Una, dos, tres. Ah, demonios, no me puse lo que, que yo quería. Esto va a ser muy épico. ¿Estás grabando. No. De verdad. Ah, no, sí, la verdad sí. No, no ni me había acordado. <risa> ah, pues no te pregunté. Si <risa> sí me preguntaste. Ah no. Yo ahorita ya mato, no te preocupes, yo tengo esta cosa de propulsor térmico. Yo no lo tengo. Ahí sí yo también voy a sumar. A la verga, llena, llena, llena, llena, llena, llena Cállate Ya acabo de matar a uno Ustedes están detrás de mí Cállate, Cállate porque al, al terminar la partida la tabla de posiciones dirá todo <risa> Eso sí Ay, ¿quién, ¿quién, se lo robó? Era mío. No se vale. Hola, mortal. ¿qué onda ah Vamos, mortal, cuidado. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo de paseo, me lo llevo. Así voy a tener los puntos. Tomenla. Déjala, a Déjala. Yo la quiero. Yo la quiero. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. ¡Oh, rayas! Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. ¡Tómenlas! Woo, ¿Why did I get so fast? Uy, uh, ya me dieron tres puntos por eso. Perro, ¿eh? trick. <risa> y eso que hace mucho que ya no he jugado, un casual. Desde cuando me invitó Luis este, a jugar el Orange. X, X, X, X, no? No, me voy a Yo solo tengo un punto. A ver, vente, vente, vente. ¡Se lleva el camper. Bien, este, ¿cómo se llama? Mortal Jam. Venga la ataque, tiene la ataque, tiene, ataque. Tómelas. No me muero, tengo 38. 4 Demonía. puntos, tómenlas No, mortal. Dalo. Mande oh, Maldito. <ríe> Voy a ganar nada. No, <ríe> Bueno a, a matarte, bueno a matarte, van a matarte Eso dices, eso dices, eso dices, eso dices, eso dices, eso dices Eso dices, eso dices, eso dices, es de... eso dices Y si me matan Fayez me <ríe> da la No A mí también A esto, no, no lo voy a agarrar A ver esta mejor no dame al sabiendo que es el tía Ah no va a ser los contratos ¡Tómenlas! No Tómela. Este? ¡Me, me Tómelas. ¡Oh! ¡Qué chido soy! ¡Cinco puntos! Sí. ¡Seis puntos! que es, es imposible! ¡Esperante, espérate espérate es que imposible! ¡Vas a con un ¡Como Pyro! ¡Y no puedo! para ah, ¡No puedo, de ¡Es que estoy usando la furia de no sé qué! ¡Mortal! grande es gay. este este si ¿sí estás jugando porque te vi ahorita tu cámara y no te mueves. Eh, estoy jugando que yo... te.. No veo. Activa otro, sí, eh? activa otro. Véngate, véngate, véngate. Tengo que apagar, tengo que apagar. Como estás en las así nunca vas a llegar, 10. yo llego. En el modo. Yo me. yo llego por arriba. ¡No! ¿Eh? a <risa> <risa> ah, rayos. Oye, mortal, qué bueno eres, eh. Oye, oye, necesito, eh, necesito que te maña. Lalo, te puedes... Lalo, te puedes quemar? Te puedes quemar Este, no, ¿por qué? Porque... Tengo el profesor térmico de contrato Ah, ya... a apagar en llamas a un compañero con el profesor Ya voy dominando a alguien... a fin de cuentas a mí nadie me va a ganar yo soy el mejor <risas> qué dijiste que nadie me va a ganar por Docs esta lo verás compa Pero no no no no ahí están ahí están ahí están ahí están hola Luis cómo estás qué mal, ¿y tú? yo bien Ahora sí, ahora, ahora de empezar, ahora de empezar, ahora de empezar. Ahora, de empezar. Ahora. ahora sí, ya con esta clase, los voy a rematar a todos. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. ay. El rico millando el pobre, ¿no? Eres, eres, este, eres constructor, Pero, ¿no? En ¿no? GameNet. What the fuck? Nah no. Erre Verga, verga, verga Tome Toma Nice Hey, Envy, could you put the dispenser on the lower floor or something? It could, you know, really help us out. Bye, Angula. That would be nice. Hi, gracias. Hey, Mortal Kombat, Mortal Jam. ayúdame, por favor. Nice. Probably one of the world Ah, me destruyé la sentry. Demonia. Oye, yeah, ¿Ya viste la, la tabla de puntuación? ¿Eh? ¡Eh! ¿Y qué le pasa? Oh, they're fucking underwater, tío. In our sewers. Did yeah, they <laughs> have like, a un NES? ¡Op, dale! A rayos. Está dando la... Bien, ahora sí, Feli. ¿Por qué no cae bien esta cosa? Hola. Hola. Médico. Médico alguien no es de médico? ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Tengo que yo ir por todo? ¿Qué? Big está está matando. Ya, ya me voy. Nice. Ya me voy. No. Qué difícil se está poniendo esto. Está en medio. Gracias, you are my, No sé qué tanto dices, pero pues. Ahora es mi turno de brillar. Ahora es mi turno de brillar. Ay, no vi, no vi eso. Yo voy ganando 27 y hay que cansar al siguiente que está más arriba de mí. Ay, ¿por qué me voy al agua? No. Uh, Scout coming up the, the sewers. I don't like them. Got him. He smells bad. Your hey, you're grandpa. Why do I feel like you're cheating, buddy? I'm to let you do it. I'm trying to see what's sewers, but Scout's home. Oh. And ¿morta Wait, going on anda haciendo? Espérate, jump? No, es que o sea, estás en modo constructor y, y vas a creo que, armar creo que una cosa y.. Espérate, espérate, güey, espérate. A... Espérate, espérate, espérate. Va a otra y... cambia a otra. Ah, ya por fin ya. Ya por fin de internet no está funcionando. Hay que utilizarlo todo Todo nada Es que yo creo que me pongo muy expuesto y mato a todos I hope you guys see guys really high ping, Just constant 900 to 1000 and not lagging at all. cheap. Ah, Chihuahua, sí, wow, ya me mató. Oye, Chihuahua, I'm a mate. I'm a a matar a nadie. I'm a mate. I'm a ¡Ay, hey, mortal, mortal! ¿Quién salió? ¡Adiós! ¡Las! ¡Ayuda! No. ¿Pueden ver su casa ingenieros? ¡Uy, ucha, Ya se me bajó todo de internet. ¿Qué le pasó? ¿Ahora qué le pasó? ¡Ayuda! ¡No tengo internet! ¡Cato! ¿Sí? Alguien que se desconecte, por favor, tengo muy poco internet. Ayuda. Ya no voy a quedar en mi primer tabla de posición por culpa de internet. Ayuda. Ah, ya voy por él, aunque vaya todo ya quedamos. ¿no? Ayuda, tengo uno de uno de barrita, uno, una barrita. Sí. Por favor, pasenme datos, por favor. Yo no tengo. nuestro No, nadie, nadie sincero. Nadie. Nadie. Ah, que mal. Ah, no puedo estar con gente aquí cerca porque si no se me va el internet. Y tengo uno de barritas. Uno y medio. Ah, anyway. ya se me ha Ojo, Tengo los pecados. Otro más. Ya llevo 31. Oye, Luis, ya llevo, ya voy, llevo la mitad de lo que tú vas. Y no, ese sí, que me dio pe pues vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, verga La verga, la verga, la verga, verga, verga verga, no, se va a curar, se va a curar, se va a curar aquí hay un, aquí hay un intruso, un Intruso, intruso, intruso Intruso, intruso, intruso, intruso Ah, ayuda, ayuda Me voy a morir Ah, era esto el que me estaba sanando Ay, me espanté Gracias. Se murió Ah, porque ayuda qué go, súper lento me va super lento. Hey, está yeah. Ah, prepárate, ya ya, spam es spam it. spam this. <laughs> <laughs> You so I it's just too much me. I don't know what to do. Uh, <laughs> do we like just watch? I don't know what to do. Yeah. Wait, wait, a fight. Wait, is a fight going on? <laughs> <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. I I am now fish, man. Hola, te puedes venir por el túnel, por el túnel de agua? Sí, ya voy, ya voy, ya voy Ya estoy, ya estoy en el túnel de agua En el equipo azul oh, Espérenme, allá voy, allá voy allá Voy, allá voy. Oye, este, Morta, llamen, ¿dónde estás? Yo, yo estoy en el equipo azul Ayuda, dalo. ¿Por qué no me llevaste. Ah, no, perdón, no te vi pues, Bueno, al menos otro más para la colección No, ya llevo 37 37, y Luis va a 22 Ay, casi me alcanza, ya casi me alcanza Tengo que, ah, matar, a a ¿Tengo que matar a más Sí o sí en acá pera. Qué verga. Tómela. Tómela. A mí también. Ah, no es que Luis ya este se está bajando de internet. Ah, because it's a strategy. It's the meta. Sniper. Ones. Ay, porque me van tan a ver que me voy a quedar como médico ah bueno menos lo, dale, dale, dalo Dale, dale, dalo Dale. Dale, lo, lo, ti you know okay. okay. lo, lo, but... abajo abajo de sí. abajo sí. por abajo <laughs> <por> <laughs> Hola, dónde estás, bro? Por el túnel de, de azul. Están preparando. Mamá, si tiene la cámara, me la. Yo también. Ay, no. Sí, se me acabó. Otra oh, vida. Bueno, ah, me falta. Me falta una para llegar a. Me falta. Uno... Tománeas de descarnés por varias. Este Vamos a un ¡Ah! ¡Oye, gané! por Producción. ¡Producción!